De, al día nos encontramos desde el anillo vial del Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos, donde podemos ver el tráfico vehicular a pesar de la convocatoria que se ha hecho a nivel nacional para eh, realizar las paralizaciones. ¿no? Eh, este es el movimiento que se puede dar acá en la provincia de Los Ríos. Como les mencionaba, esta es la situación que vivimos acá. No se han paralizado las actividades eh, educativas. Las instituciones han tenido las respectivas clases, la única unidad que no ha tenido asistencia hoy es la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, desde donde se ha mencionado pues que preferían que los estudiantes no asistan para evitar algún contratiempo. Las vías de la red estatal en toda la provincia de Los Ríos están habilitadas, por ende, la transportación pública hace sus recorridos como de costumbre. Por otro lado, les informamos que las actividades comerciales, laborales y educativas en todos los cantones del territorio fluminense se llevan a cabo con normalidad. Como les reiteraba hace pocos minutos, la Universidad Técnica de Babahoyo fue la única institución que decidió, que decidió paralizar sus actividades. Esto lo confirmaron a través de un comunicado a la comunidad universitaria en redes sociales. Mencionaban que preocupados por la integridad y seguridad se anuncia la suspensión de actividades académicas. En tanto, a las administrativas y gestión se desarrollarán con normalidad en los respectivos campus universitarios. Este fue el comunicado que envió la UTB a sus estudiantes. También en la policía del Cantón Quevedo, en el distrito Quevedo-Mocache, se ha informado que se encuentran en reuniones permanentes con las autoridades nacionales para determinar posibles cierres de vías. Acá en la provincia de Los Ríos, situación que hasta el momento no se ha ejecutado. Como pueden ver en pantalla, la vía a Buenafé, que es lugar de concentración generalmente para las paralizaciones, pues se encuentra habilitada en este momento. La gobernadora de Los Ríos, también Genesis Blum, junto al puesto de mando unificado de la PMU, monitorean las movilizaciones nacionales o posibles movilizaciones acá en la provincia de Los Ríos. Pero como les informamos, hasta esta hora la vía Quevedo-Santo Domingo, que conduce a Quito, que es donde estamos, se encuentra habilitada. No ha sido cerrada por parte de, de las personas que habían hecho la convocatoria para su cierre. Bueno, les informamos también que otras vías que están habilitadas son la vía Loax santo Domingo, la vía Mercedes-Los Bancos también está habilitada, la vía Santo Domingo-Quinindé, la vía Santo Domingo-El Carmen, Santo Domingo-Luz de América, Santo Domingo-Quevedo, la Concordia-Puerto Nuevo, Valle Hermoso, Los Bancos y la vía... Calacalí, la Independencia, están habilitadas, reiteramos, las vías que están habilitadas son la vía Aloac santo Domingo, vía Mercedes-Los Bancos, la vía Santo Domingo-Quinindé, vía Santo Domingo-El Carmen, la vía Santo Domingo-Luz de América, vía Santo Domingo-Quevedo, que es eh, la que estamos en estos momentos también, que da de Quevedo hacia Santo Domingo, también está habilitada. Está habilitada también la vía La Concordia Puerto Nuevo, habilitada la vía Valle Hermoso Los Bancos, Calacalí La Independencia y vía Calacalí Nanegalito. Esas son las vías pues, que se encuentran habilitadas, amigos seguidores de día. Esa es la información que les podemos llevar en estos momentos. Podemos ver ahí a los ciudadanos eh, tomar esta ruta que es la que les lleva a, hasta Quito viajar libremente, la vía Quevedo-Santo Domingo está habilitada, ya hemos mencionado cuáles son las que también están abiertas, anoche en una entrevista para al día el gerente de la transportación en la provincia de Los Ríos, de Stalin Ceballos, informó que ellos no se plegarán a este paro nacional convocado por la Conalle. Sin embargo, conocemos también que en partes de la sierra las movilizaciones sí se han registrado. Sin embargo, reiterarles que acá en la provincia de Los Ríos y en todos sus cantones las actividades se desarrollan con total normalidad. Reiteramos para quienes están viajando, la vía Quevedo-Santo Domingo está habilitada y viceversa, ¿no? Acá en la provincia de Los Ríos no se han registrado paralizaciones ni ningún tipo de novedades. La policía del distrito Quevedo Mocache ha informado pues, que ellos se mantienen en constantes reuniones para determinar posibles cierres de las carreteras. Incluso esta madrugada se reportó a la altura de Patricia Pilar, esto es en el Cantón Buenafé, el cierre de la vía momentáneamente, sin embargo la Policía Nacional logró despejarla y en estos momentos se encuentra aperturada al tránsito vehicular. Esa es la información que podemos llevarles en vivo para los seguidores de Al Día. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web www.aldía.com.es donde estaremos informándolos de cada uno de los movimientos que se registren a escala provincial y también nacional sobre las actividades en este día donde la convocatoria ha sido para Paro Nacional por parte de la CONAI. Gracias por estar conectados a nuestra señal.